No, la situación de la calle aquí eso es pésimo, aquí esta gente no han hecho nada. Esta gestión para mí que creen que el dinero que ha llegado aquí hay pueblo. Eh, es un patrimonio que se lo ha dejado la familia. O una empresa que tienen, que lo que llega ahí todo para ellos. Eh, cualquier jardinita ahí está taponado que hay que andar brincando. Porque no hay para dónde pasar. Todo en Bonal tapado. Aquí la calle, mira cómo están. Eso es hoyo por donde quiera. Aquí se apagan los vehículos, los motores se apagan con, los, con estas limitas. Toda la porquerías por las calles. Tú esa pues suciedad. Y el bajo a la casa de uno. Entonces cuando llega la luz, la vacía. Y eso va a pesar. Y aquí se va uno a morir el bajo. Eh, aquí no hay auxilio por ningún lado. Ni gobierno ni nada. La situación, como todo el mundo sabe, la, la, la dificultad de que estamos presentando aquí con... ...con el deterioro total de las calles de Raguayo... ...tanto con la administración local... ...que sabemos que no ha puesto el gran interés... ...que debe tener... Eh, Lamentamos que la comunidad de Raguayo ...ya no tenga la fuerza de lucha que tenía anteriormente... ...para poder contrarrestar tantas dificultades que presentamos... ...igualmente con los caminos de penetración... A la, ...hacia los centros de producción... ...que están totalmente deteriorados... ...pero la calle esperamos que nada... ...que las autoridades, tanto la gobernación como el Poder Ejecutivo asimismo, sí como también la, las autoridades locales, vengan a auxilio de esta comunidad, porque realmente es calamitosa.